afectado en la cuestión social sobre todo en la cuestión de compartir eh, con otros artistas bueno yo estaba haciendo una residencia ahora mismo en madrid eh, que se ha visto paralizada pero luego en el estudio en el día a día no, en el trabajo de en mi pintura no, no está afectando también porque mi pintura mmm, no, es tan, no es tan permeable a la actualidad entonces tiene un ritmo más pausado y supongo que con tiempo eh, si esto es se alarga mucho, espero que no, pues eh, acabará teniendo repercusiones igual más, más directas o más obvias, pero eh, creo que, el, que, el, que la pintura va a otro ritmo y